Como yo les había ya mencionado, tal vez las funciones ejecutivas eh, pueden, o sea, tienen su origen, en realidad. Mucho de esta aproximación tiene su origen en una postura sociocultural vigostiana ¿no? histórico-cultural. Sin embargo, eh, en gran medida esto ha sido dejado de lado. ¿sí? Entonces, eh, les voy a contar cómo podría ser una aproximación vigozquiana sociocultural a la fun al funcionamiento ejecutivo. Bien. Aquí vemos eh, a Vygotsky, sí, muy joven él, eh, con algunas eh, en, en su oficina, sí, y vemos en algunas de las sesiones de, de, de trabajo con algunas de las investigadoras eh, en tareas de solución de problemas, con niños muy pequeños. ¿no? Entonces, esta imagen es bien interesante. Entonces, eh, hasta aquí lo que hemos dicho es que las funciones ejecutivas eh, son un conjunto de habilidades y estrategias que permiten el control voluntario a través de reglas verbales. ¿Sí? ¿Eso está claro para todos? ¿O no? Además, la, hemos dicho también que las funciones ejecutivas coinciden con las funciones psicológicas superiores que propuso Lesbigowski. Y cuando vemos la lista de Goldstein que les mostré hace rato, en esa lista hay varios componentes que se parecen a la lista que proporcionaba eh, Vygotsky de funciones ejecutivas, ¿sí? tales como control de la atención, control de las emociones, eh, de, las funciones, de las funciones psicológicas superiores. ¿sí? Vygotsky proponía que las funciones psicológicas superiores de la conciencia eran el, el control del comportamiento, la inhibición de la conducta, el control de las, de las emociones, el control de la atención, qué y hacia dónde debemos atender, ¿sí? el lenguaje eh, y el control, no me acuerdo cuál es la otra, bueno, eso creo que eran las básicas que proponía Vygotsky, eh, creo que el análisis como semántico o algo así, no me acuerdo muy bien. Y en general, todas esas coinciden enormemente con la lista de memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, o sea, son casi las mismas cosas que nos mencionaba Goldstein hace rato. no Entonces, hay una similitud empírica y en buena medida semántica entre, la, entre lo que son las funciones psicológicas superiores de Vygotsky y la, función, y la lista de funciones, de, de funciones ejecutivas eh, de diferentes autores. Bien. Y algo interesante es de la postura de Vygotsky es que todas estas funciones no son universales, o sea, no todos los seres humanos tienen las mismas habilidades, no todos los seres humanos eh, eh, tienen por qué pasar de la misma forma una tarea de tipo Stroop, no todos los seres humanos tienen que tener el mismo desempeño en una tarea go-no-go, -no -go, en una tarea de memoria de trabajo en una tarea de dígitos en orden inverso, en una tarea de seriación, en una tarea de eh, categorización, ¿sí? sino que el desempeño va a depender enormemente de eh, lo que en su cultura le han enseñado que es relevante. ¿no? Entonces, vemos una amplia, amplia variedad en lo que son las funciones ejecutivas a través de las culturas en términos de las estrategias, es decir, cómo se debe controlar, hay, por ejemplo, culturas donde el control de las emociones lo hacen a través de metáforas o a través de visualizaciones o a través de eh, parábolas, como la religión, o a través de eh, cantos o a través de historias, entonces a través de, todo, de, de diferentes estrategias, por ejemplo, el control rítmico de la respiración a través de mantras, ¿Sí? o por ejemplo el pensar, eh, la visualización de una vela o de un copo de nieve ¿sí? o el pensar en un río o escuchar unas olas, o sea, son diferentes estrategias como tú puedes controlar, desactivar o aumentar tus emociones ¿no? cada cultura tiene sus estrategias y son tan válidas como otras estrategias para controlar las emociones entonces el control de las emociones se, se da a través de diferentes eh, estrategias culturales, ¿sí? Son técnicas transmitidas oralmente, principalmente a través del de, de de, de oral, eh, a través de generaciones, ¿no? y modificadas y demás, y muchas las usamos ahora, y entonces ustedes, los muchos de ustedes que serán psicólogos hippies, entonces a, comenzarán a hacer eh, clínica basada en, en mantras, y otros harán técnicas de meditación, y en últimas usarán técnicas de funciones ejecutivas o funciones psicológicas superiores usadas por otras culturas, ¿no? Otros que sean más eh, eh, tecnológicos, pues dirán, no, yo quiero hacer neurofeedback, entonces utilizarán técnicas basadas en videojuegos, entonces ponen las personas a hacer un videojuego, pero pues es muy parecido a lo que hace la persona a través de eh, cantar un mantra o escuchar unos eh, tambores o, unos, o, o unas campanas o algo así. ¿sí? En últimas, la estrategia varia, varía, el resultado es controlar tu cuerpo, controlar la fisiología de tu cuerpo, controlar cómo te sientes. ¿sí? Y bueno, detrás de eso pues estará el significado de, de, de, de, que le das a la técnica y, al, y, a, y a tu vida. La enseñanza también varía enormemente entre sociedades, ¿sí? Como lo acabo de decir, en algunas se enseñan a través de... en templos, en otras se enseñan a través en iglesias, en otras se enseñan a través de un catequismo, en otras se enseñan a través de eh, oraciones o de, de horas de... ¿sí? O sea, esto ha cambiado también a través de la historia, ¿no? En otras se enseñan a través del de habla... En muchas se enseña a través de la, en la, en la comida, por ejemplo, es muy importante. Eh, o ahora tenemos la escuela. ¿sí? Algo que, yo, que, que, que comienza a pasar es que muchas veces la enseñanza en nuestra cultura se ha fragmentado porque eh, algunas familias delegan la enseñanza de las funciones ejecutivas o de las reglas o del control del comportamiento a las escuelas. Y las escuelas pues pelean con los padres y pues en medio de todo esto eh, van eh, creciendo personas con problemas de control, de autocontrol. Sí, que es lo que vemos ahora, toda esta explosión de personas insatisfechas, que no logran sentirse bien, que no logran ir eh, con inatención, etc. ¿sí? En última, eh, eh, por otro lado, eh, estas funciones son... También cambian los contextos sobre cuándo controlar, ¿no? Entonces hay culturas donde, por ejemplo, se nos dice en un velorio tú no te puedes reír. Hay otras culturas donde en un velorio, pues, debes reír y bailar. Aquí se nos dice en clase todos deben hacer silencio, ¿sí? En otras no deben participar, bueno, pues los contextos pueden cambiar. Y los valores sobre qué se debe controlar y qué no se debe controlar, ¿no? Incluso esto de es los contextos, hay contextos donde tú no debes agredir, hay contextos donde se te exige que agredas, ¿sí? una guerra o en un lugar violento o agresivo, ¿no? en un partido, en, bueno, etc. Eh, y los valores también no, no son universales, todo esto cambia entre culturas. ¿no? Hay culturas donde desarrollar funciones de memoria de trabajo es súper importante, como en las anglosajonas y en nosotros también en medio de toda esta globalización, y americanización se nos ha incluido que tenemos que tener una span de memoria de trabajo muy bastante alto ¿sí? y se nos mide la inteligencia y tenemos que rendir y competir y, y toda este, todo esta cultura basada en el yo, ¿sí? eh, en esa colonización de, nuestro, de, de nuestros procesos de comportamiento y de mentales y hay otras culturas en las cuales pues esto no es tan importante. Por lo tanto, pues no se les exigirá a la persona responder rápidamente ante todo y, ¿sí? y estar compitiendo. Todo esto se adquiere por socialización, ¿sí? Y localizarlas en un error. En esta postura vigosquiana es un error, ¿sí? A pesar de que sí necesitamos cerebro y necesitamos un cerebro con un buen neurodesarrollo y necesitamos eh, tractos y necesitamos comunicación entre áreas anteriores y posteriores y mediales y límbicas y corticales, no está bien decir que las funciones ejecutivas son el funcionamiento de la corteza prefrontal. ¿Sí? En, las funciones ejecutivas es un efecto y, y en últimas todo este circuito distribuido de control voluntario es el resultado de la socialización, no al revés. ¿Sí? O sea, las reglas sociales se adquieren y en la medida en que se van adquiriendo, van permitiendo esculpir, construir, ¿sí? Grandes redes. Y estas grandes y complejas redes, ¿sí? Después favorecen nuestra, nuestra, nuestra adaptación al mundo social pero sin socialización, sin lenguaje, sin familia, sin colegios, no podríamos tener estas redes cerebrales, o sea, la anatomía no sería igual, tenemos un cerebro de personas educadas en colegios y con familias reguladas, y cristianas en su mayoría, ¿sí? que facilite ciertas formas de control. No sé si esta acá hay alguna pregunta o alguna opinión sobre esta aproximación vigosquiana a las funciones ejecutivas, si ya la han escuchado, si qué les parece. ¿Qué opiniones tienen, muchachos? Nadie. Bueno. En últimas, todas las funciones ejecutivas aparecen dos veces de acuerdo a la postura, a las reglas de individuación. Yo no las llamo internalización, me parece que el concepto de internalización es una mala traducción de, de, de, de la teoría vigosquiana, dado que la palabra internalización pues, eh, se puede prestar para confusiones computacionales. ¿Sí? entre lo externo y lo interno, yo creo que a lo que se refería, bueno, no creo, pues es así cuando se lee eh, eh, eh, un poco la versión original de Vygotsky, lo que él hablaba era que, lo que las normas culturales, las funciones psicológicas superiores, se individualizan, es decir, que primero se hacen socialmente con otros y luego se hacen individualmente eh, a través de la, de, de, de la práctica. ¿sí? Entonces, por ejemplo, la lectura, por eso están todos estos ejemplos, están acá por eso. De la lectura se hace primero con otros y luego se hace por sí solo. ¿no? El, la nominación de objetos y la categorización del mundo. Primero se hace con otros y, y luego cuando se aprende a usar la herramienta que es el lenguaje, la palabra se puede usar por sí solo. ¿no? Primero, acá, este cerebro no es capaz de nominar, de categorizar en la, en la interacción diádica. Esta es, eh, se va esculpiendo la neuroanatomía, la neurofisiología de este cerebro, para que después él pueda tener un cerebro similar al que tiene la mamá o la profesora que sea capaz de nominar. Entonces, hay una doble eh, individuación. Una individuación como un proceso de hacer lo que antes se hacía, o sea, conductual, y una individuación neural en términos de copiar o esculpir o, re, o reconstruir la neurofisiología y neuronomía de la otra persona para poder hacer esa conducta de forma eh, individual. Todo esto, pues, como lo digo, tiene, conlleva cambios del neurodesarrollo para manipular objetos con otros y, pues, en últimas, para asimilar las redes neurales de los demás. sí. Y en última, bueno, acá las funciones ejecutivas serían las estrategias para usar objetos siguiendo las reglas culturales. ¿Sí? Están en la forma, interacción y el diálogo social y las aprendemos a ejecutar como autoinstrucciones. Están así que si ustedes tienen un problema, ¿qué hacen ustedes cuando tienen un problema y lo están resolviendo? ¿Alguien me quiere decir? Cuéntame. Eh, ay, me cansé ver quién levantó la mano. Yo creo que a hablar con uno mismo. Hablar con uno mismo, muy bien. ¿Y saben cómo se llama el habla autodirigida? ¿Cómo la llamaba Vygotsky? Juliana. ¿Ah, no? Me la bajaste muy rápido. ¿Quién fue? Juliana, ¿quién? Sí. Gómez. No, no me acuerdo cómo la llamaba él. Lenguaje egocéntrico. egocéntrico. ¿Sí lo han escuchado? Sí, sí, sí, señor. Cuando incluso, no sé si uno de ustedes conduce, y ustedes van solos en el carro manejando, y se pierden y usted, uno comienza a hablarse a uno mismo como una, como una bola, ¿no? Ay, por acá es, por dónde es, como... Sí, sí, sí. O cuando ustedes no saben eh, qué escribir o cómo hacer algo, o qué tomar, o qué decisión tomar. Muchas veces uno, exactamente, muy bien, Julieta, habla egocéntrica. ¿Sí? Entonces, el habla egocéntrica nunca se va, siempre está y es un legado, es, es una función ejecutiva, es la forma como nosotros usamos las oraciones que aprendemos con otros para autocontrolarnos. ¿Sí? Y uno lo ve en los parciales, ¿no? no ve ya ustedes cómo se hablan, que es lo que no, no tenemos en los parciales presenciales, ¿no? Pero cuando ya se ha el tiempo, ustedes comienzan, ¿Y cómo, era? ¿Y cómo era? Yo lo sabía y, y comienzan a sí, hablarse. Sí. Muy bien. Este, eh, Hay una película que no sé si la han visto. Es esta película de A Beautiful Day in the Neighborhood. ¿Alguien la vio? Ninguno. Sí, son pocos cinéfilos. Muy juiciosos. Se la pasan viendo, muy, leyendo mucho sobre psicología. Entonces, es, es, es con Tom Hans. ¿sí? Este señor representado con Tom Hans hace un papel espectacular. Esto es basado sobre una, una serie es, es sobre, como un sí, como tipo Plaza Sésamo. ¿sí? Eh, gringo de, los, de la década de los 70s, 80s, creo. Yo nunca lo vi, pero pues, eh, decir un poco y, y era súper popular en Norteamérica. Y este señor, con una voz muy pausada, muy me melódica y con títeres, pues trataba de, de, de hacer como enseñanzas y ¿sí? muy plaza sésamo, ¿no? A los niños sobre cómo controlar sus emociones, sobre. Bueno, y era súper famosa, ¿no? Eh, y, ya, y entonces. Algo, algo que me pareció a mí encantador de esta película fue es una escena en la cual eh, eh, el señor Fred Rogers le dice a las personas esto. ¿Alguien me, me, me quiere ayudar a traducir esta frase que está acá en la pantalla? Yo, profe. Dale. Eh, todo lo que es humano es mencionable y todo lo que es mencionable eh, puede ser más manejable. Exactamente. Eh, miren que es el concepto de funciones ejecutivas bigotiano que estamos hablando, ¿no? Todo lo que es humano es mencionable, es decir, es nominable, es puesto en palabras, y todo lo que se puede poner en palabras puede ser control, se lo podemos controlar. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de controlar nuestro comportamiento? ¿Sí? Es, eh, eh, poder, eh, es ponerlo en palabras. ¿Sí? en palabras. Esto es el secreto de la clínica, ese es el secreto del desarrollo, es el secreto de una relación, es el secreto de estudiar para un parcial, es el secreto de muchas cuestiones de la vida, ¿no? Ponerlo en palabras para poderlo controlar. En la muchas veces eh, y hacemos experimentos, o sea, y son cosas tan, tan sencillas a ratos que, que, están en, que, que otras culturas ya habían descrito, ¿no? Esto no es nada nuevo, ¿Sí? Bueno, entonces veamos la escena rápidamente de Another Ray in the Neighborhood, para poder, eh, para, para, para que ustedes la entiendan. Pues acá está. Yo les contextualizo, este señor es, es, es, está a punto de morir, es el padre como del protagonista de la película junto con Fred Rogers era un señor que no creía nada como en lo que es este, un eh, periodista muy famoso que tenía que entrevistar al señor Fred Rogers y no creía mucho en lo que él decía, sí, en su forma como eh, tonta, estúpida de hablar como, y hablarle a los niños, y pues va a tener una transformación a través de toda la película, ¿no? Que es bien, bien, o sea, es muy buena esa película para que la vean. Le pongo subtítulos, que si tiene. Ah, no tiene subtítulos. Entonces tratemos de, de entenderlo en inglés. Eh, profe, creo que nos escucha. Ellos... Ah, ok, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Porque tengo que compartirlo con audio. Muchas gracias. Bueno, mis bilingües pónganle cuidado para que ahora le puedan contar a sus compañeros qué es lo que sucede. Well, we eloped in Maui, so we were kind of already on our honeymoon. I would have gone. You weren't invited. Hey, <laughs> Lloyd, he's embarrassed by us. <laughs> I'm kidding. I know. <laughs> <laughs> yeah. Maybe we should do a family vacation. <laughs> What do you think about that, Dad? Should we dip our toes in the ocean together? Oh, that sounds so nice. Crush your honeymoon? Uh, come in. If I'm still here. Mm. <clears> Rose <throat> Ellis Rogers, you know, death is something many of us are uncomfortable speaking about. But to die is. To be human, Ajá. and anything human is mentionable. Ese anything bien mentionable is manageable. Anything mentionable is manageable. Eh, mentionab bueno, entonces, ¿qué es lo que dice el señor Fred Rogers ahí? ¿Alguien lo cogió? O en general, ¿qué es lo que dicen en la escena? cena? María Paula. Eh, pues están hablando como de unas vacaciones, de vacaciones en familia, en familia. Uh -huh. y pues le dicen al señor que está muriendo que pues para la próxima van a ir juntos y él les dice pues mientras siga vivo pues cuente conmigo uh -huh. y todos se ponen incómodos eh, y entonces ahí está el silencio y después eh, Fred les dice que a las personas les pone muy incómodo hablar de la muerte pero que la muerte es algo humano. Y que mientras sea humano, pues todo lo humano es nombrable, y mientras sea nombrable es manejable. Uh -huh. De nuevo, esto, ¿no? Entonces, es la importancia del de lenguaje, de la palabra, para. Ven acá, acá están creando. Alguien podría llamarle a esto una resignificación cognitiva, a propósito que creo que ayer murió Beck, ¿no? Sí, todos estos modelos cognitivos de, de clínicos. Eh. Y en últimas es eso, es el uso del lenguaje para lograr el control de nuestras emociones aquí, de la tristeza que genera la muerte inminente de un ser querido. ¿Sí? Bueno. La palabra entonces se convierte en un artefacto, en una herramienta muy potente, en un instrumento cultural para controlarnos para modificar nuestro comportamiento y el de los demás. La usamos como sonido o signo visual. ¿sí? Permite manipular objetos al nominarlo, que es algo que ya hemos dicho, ¿no? El habla sirve para controlar la conducta propia y la conducta ajena. ¿sí? Y las palabras mentalistas, como emoción, sentir, creer, pensar, atender, recordar, creer, eh, Querer, ¿Sí? Hacen que la fisiología del propio cuerpo sea controlable, que la conducta misma sea controlable. Sí, yo sé que no existe tal cosa como un recuerdo en el cerebro, pero hablar, usar la palabra recordar le permite a las personas controlar sus propios mecanismos cerebrales para reactivar experiencias vividas anteriormente, ¿no? O sea, ahí es donde está la trampa, la trampa, que nosotros en la vida cotidiana usamos para el control de nosotros mismos, para el control de los demás, palabras con significado mentalista. Eso no quiere decir que exista una mente, eso no quiere decir que hayan representaciones mentales, ¿sí? Simplemente es cómo la cultura ha creado estrategias para fun que funcionemos mejor, ¿sí? Y en últimas, entonces, controlar a través de la palabra, hacia uno u otros, lo que se piensa, se siente o se desea, son las funciones ejecutivas. Y esta sería un poco la, la, la, la, la, la, mi visión, esto es muy Diego León, ¿sí? eh, pues no lo he construido solo, obviamente no hay visiones únicas y, a, y autónomas, ¿sí? esto es lo que yo he ido construyendo a partir de los últimos años, con, como les conté, una eh, insatisfacción enorme con el concepto de funciones ejecutivas ¿sí? y dos, una aproximación durante mi doctorado hacia, la postura, hacia las aproximaciones culturalistas vigostianas, ¿sí? hacia una neuropsicología un poco más culturalista bien eh, hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna opinión ¿Qué les parece, quisiera, ¿qué les parece esta aproximación confusa Diego, ¿puedes poner un segundo anterior diapositiva, porfa? Claro Ay, Gracias Bueno, Natalia, ya que me interrumpiste cuéntame qué te parece esa aproximación a las funciones ejecutivas o al control de la conducta en general, ¿no? Natalia Natalia se fue. <ríe> María Paula, cuéntame. Dale, María Paula. ¿Yo, profe? Sí, ¿Quién, ¿quién levantó la mano? Ah, no, Sebastián está levantando la mano. No, es que a rato se pone loco el... Esto. Eh, sí, profe, buenos días. Eh, no, pues me pareció muy interesante porque pues yo mucho de lo que hizo de funciones ejecutivas es eso o sea, es como muy localizacionista y busca como generalizar mucho entonces pues ya verlo a través de pues de lo que tú dices de Igozki pues me parece que ya hace que lo otro sea muy complicado porque entra hasta como planteado en una falacia entonces ahí es como ya a partir de ahí pues qué más qué más se puede esperar y, y ya eso, o sea, me parece muy interesante que en últimas toca como casi que, no sé, cómo reducirlo a cada contexto para saber qué hay y qué no y qué cambia. Uh -huh. Exactamente. Aunque hay cosas como, vamos ahora más adelante a ir un poco a analizarlo un poco más en detalle. Bien, Julieta, cuéntame. Gracias, Sebastián, tienes interesante tu, tu opinión. Julieta. Profe, pues... Esta postura de Bikotsky me parece muy interesante. Yo el semestre pasado vi esta materia de Bikotsky. Uh -huh. Y pues es muy interesante saber cómo todos los procesos psicológicos no vienen de uno, como dirías tú, de uno mismo, sino todo está presente <risa> en la cultura. Y digamos, desde la sensopercepción, percepción, hay trabajos que evalúan cómo diferentes culturas perciben uh -huh. eh, diferentes formas, cómo interpretan el mundo de una manera distinta. Entonces digamos que toda esta postura en contra de Piaget es muy interesante porque digamos que el profesor nos decía que un error que cometen los padres es como comprarle muchos juguetes a los niños y que estos jueguen solos con ellos y así uh -huh. creen que se van a formar, o sea, así creen que van a adquirir las habilidades que necesitan para el futuro, pero en realidad lo que necesita un niño es de la socialización de los padres y no de, como de, de esa parte que es individual. Tienes toda la razón y muchas veces, y esos son artefactos, bueno, los juguetes serían como físicos, hablemos ahora de algunos artefactos psicológicos como los conceptos de, de autoestima, autoeficacia, ¿sí? todo, esta, todo esto que nos han vendido de una cultura muy norteamericana, muy de, de, eh, del yo, yoica, ¿sí? Y que yo creo que es la responsable de la gran insatisfacción que viven muchos adultos eh, eh, que vivimos en esta, en esta medida, ¿no? De la competencia, o sea, yo lo llamo el parqueadero de todo este self, de los autos, ¿sí? Y, y gran parte de la psicología se, se ha interesado en eso, ¿no? Entonces, así como hay padres que le compran juguetes a sus hijos para que sean felices, hay muchos psicólogos que a, se apropian de todo ese tipo de conceptos pensando que las personas van a ser felices y no es no necesariamente, ¿no? Y vemos un entusiasmo demasiado en que las personas mejoren su autoestima, su autoeficacia, su auto... Eh, bueno, hay una, hay un serio, una, una, una cantidad enorme de estos conceptos, ¿no? Entonces, también nos permite replantear qué es lo que para mi cultura es relevante y necesitaríamos eh, fortalecer, ¿no? No todas las personas son iguales. Y, bueno, bueno, muchachos, eh, gracias. Eh, bien, entonces, en últimas, las funciones eh, ejecutivas pueden ser también interpretadas como habla individualizada. ¿Sí? Una extensión del habla individualizada que facilita las funciones de organización y control del comportamiento, planificación, organización y control del comportamiento. ¿Sí? Eh, entonces, el aula usada en el control de las enteras eh, para guiar la conducción de lo que yo ya he dicho, van leyendo ahí para no repetir lo que está, está en la diapositiva. Y en últimas, entonces, eh, lo que hemos hablado, eh, el habla durante la acción, es decir, el lenguaje egocéntrico facilita la regulación de la conducta y, eh, y se ve como una transición hacia la adquisición de las, de las funciones ejecutivas. Entonces, esto que se ha visto en tantas experiencias Vygotskianas con niños y que muchas veces cuando hay le uno va y hace la réplica con niños y les pone tareas y que se esfuercen y comienzan a hablar mientras hacen la plana, hacen el dibujo, lo que sea, pues vemos cómo están adquiriendo, están individualizando las funciones ejecutivas, ¿sí? Eh, y esto, pues, el habla individualizada, ¿sí? Eh, depende del contexto físico y social y las herramientas que las acompañan. Entonces, siempre también hay una... An, están ancladas al contexto, ¿Sí? Y ese concepto de, de, de, de ancla al contexto es actualmente muy importante en las nuevas formas, en las nuevas vertientes de comprender la cognición, ¿sí? en esas posturas 4E de la cognición. Y bueno, y acá está el meme, ¿no? Que no les pase? Menos en clase, ¿no? No sé si ustedes se ríen de los memes que yo voy poniendo en la presentación o, o no, es que esto deberían ponerle risas, un botón de risas automáticas a las clases en Teams. O la próxima vez voy a quitar todos los memes, si no, si, si alguien no se ríe con ellos. Bien, Bien sigamos. Bueno, hasta acá, esto.